Bienvenido. Por otra parte, donde no está muy bien la cosa, es en, específicamente en el Distrito Nacional. La Fiscalía del Distrito ya en el día de hoy depositó lo que es la solicitud de medida de coerción para el doctor Johnny Portorreal, El llamado representante de la familia Rosario, que todavía hay algunos que esperan su herencia. Me parece que tenemos por ahí un material de la magistrada Rosalba Ramos que nos gustaría escuchar, por favor. Vamos a, a ver. escucharlo, por favor, equipo. Gracias al Departamento de Prófugos. En la persona del magistrado Juan Ramírez, eh, se logró el apresamiento del señor Johnny Portorreal, el cual estaba siendo buscado desde el año pasado, eh, aproximadamente un año y un mes exactamente, porque la orden de arresto fue emitida en mayo del año pasado. En ese sentido lo que le podemos decir es que la calificación jurídica para la medida de coerción que vamos a presentar en el día de hoy es provisional y ya serán las pruebas y la investigación la que determinará cuál será la tipificación y la calificación jurídica ya definitiva que estaremos depositando en el acto conclusivo que estamos seguros que va a ser una acusación. De... Escucharon ya ahí a la magistrada Rosalba Ramos. Bienvenido, al parecer está previsto ya definir todo el tema con relación al doctor Johnny Portorreal. Bienvenido, eh. aunque en el día de ayer yo compartí aquí con los amigos de que su esposa dice que él no sabía que lo estaban buscando. Bienvenido, eh. Bueno, eh... Eh, el prófugo parece que es un término judicial que lo colocan en los papeles y los actos, las instancias, eso cosas, prófugo Pero eso era de pero, conocimiento público, pero de, eso era noticia pero, en todas partes, bienvenido Pero de ¿no? ahí a la realidad, que sea un verdadero prófugo, eh, parece que hay un gran trecho bueno, Claro, quizá unos términos que ponen en un documento, quizá para un asunto eh, completar una acción procesal Pero bueno, eh, nos pudimos ver algunas imágenes donde era en su casa no, Estaba, muy, muy relajado, muy, muy relajado. relajado, colocándose los zapatos. No, se puso unos zapatos muy tranquilos, muy tranquilo. el magistrado levantando el, a la orden de detención y todo eso, y él, mira, muy relajado. Muy tranquilo. Muy tranquilo. Mira, muy tranquilo. tranquilo. Y bienvenido, escúchame bien, porque hay es lo que quiero decir, porque ahí, en el día de hoy se han estado dando a conocer diferentes informaciones, bienvenido, donde una señora, al parecer de las supuestas afectadas, Dice que el hecho que se quiere investigar no es solamente de lo que él estafó, sino también el dinero que se le devuelva. Que hay todavía como gente insistiendo en que hay una supuesta herencia para los rosarios. Bienvenido, ¿eh? Bueno, porque lamentablemente el cerebro humano parece que está hecho de una manera muy especial. Dios, porque todavía creerse el cuento, entre otros cuentos. Sí. Porque es que la vida lamentablemente es de cuento en cuento que vive y el comercio y la, el engaño, la falacia, lo que se construye sí. y lo que hoy en día le llaman la post verdad, sí. que no es realmente la realidad, sino lo que... La verdad es lo que tú le pones a creer al otro que es. Claro. Entonces, en ese orden... Estamos llenos de posverdades y hay mucha gente, pero bueno, hemos visto aquí como una gente pone dos millones de pesos y se lo entrega a un brujo para que se lo duplique. Sí, sí, sí. sí eso lo hemos sí, visto. Pero bien, vos, y el entonces, man, el, hermano querido, pero es que usted conoce sus orígenes, usted conoce su árbol genealógico, usted sabe de dónde usted viene. Pero tú Como de que un momento a otro, usted me va a decir que yo tengo una herencia. Ay, que no, que me voy de aquí del canal porque yo tengo una herencia que me van a dar, que la voy a eres, Tú eres muy cándido. Hay personas que tú vas por ahí y tú le dices, mira, tú tienes sangre de Rockefeller. De, de, de, de por ejemplo, no, de los Reynosos, de los de, lo, de los Reynosos. No sé. Y tú tienes una herencia y comienzan y, y la gente se deja involucrar. No entiendo cómo en, en una gente, vamos a decir, eh, de, de actitudes normales, cerebral, de, de condiciones cerebrales normales, right. no se da. Porque, por ejemplo, una de las cosas que yo más le agradezco, y aprovecho para compartir esto con los televidentes, una cosa que, de las que yo más le agradezco a mi padre es que me dijo, tenle miedo a lo fácil. Y entonces la mayoría de la gente lo que le gusta es lo fácil. Sí. Y el que le gusta lo fácil está expuesto a que le engañe, pero la, la, la, los negocios piramidales que te ofrecen verdad, intereses. Verdad, extraordinarios. Eso es una pirámide. Esto, esto fue una eso pirámide. es una especie de pirámide de lo fácil. Entonces, usted ¿Qué, tiene ¿qué, que ¿qué, tenerle ¿qué? temor a lo fácil. Cuando usted aprenda que lo fácil es engaño, entonces usted estaría aprendiendo. Claro está, siempre estarán esos que le gusta lo fácil. Eso es así.